Vamos. Buenas noches, amigos y amigas de la hora de Hurlingham, Estamos acá en el triangulito. Si habremos deseado estar acá en el estadio, en el estadio municipal, van a ver el triangulito con parque. Estamos un tanto nerviosos, ansiosos después de tanto tiempo volver acá, lo que nosotros decimos que es nuestra casa. Una jornada espectacular de futsal que se ha disputado durante todo todo el día, ha sido muy, muy positiva en resultados para el triangulito. Ahora en un rato ya viene Federico, que está en su doble función también de delegado, solucionando algunas cosas y ya va a estar por acá. Como decimos, ahora está... ¡Opa! Mientras uno se va calmando con la emoción, porque también para nosotros acá está Fede. Fede. Bueno, muy buenas noches. Estuvimos transmitiendo todos los partidos por el Instagram de la actividad. Y ahora estamos por la hora de Hurlingham a través del streaming de qué? De Facebook Estamos a través del streaming de Facebook como le decimos a la gente Así que vos estabas muy loco Vos querías ver futsal quería ver partidos completos de futsal Decías dónde, cuándo, vuelven los muchachos Aquí estamos Ya hemos estado antes con otros equipos De toda esta temporada De todos estos cuatrocientos y pico de días Haciendo zoom, haciendo esto Tratando de animar, tratando de estar presente Y ahora que se larga de vuelta El futsalafa De la C Acá estamos. Volvimos a nuestra casa, volvimos al Estadio Municipal de Hurlingham. ¿Y a quién hay que agradecer? Hay que agradecer a Juan Zabaleta, le mandamos un saludo muy grande. Un abrazo a Juan. ¿eh? Le mandamos un saludo grande también a Martín Tufexian, A Lele, que es el encargado del Polideportivo de Hurlingham. Y al chino Balduena, que es el encargado del microestadio de Hurlingham, micro que él está, acompañó toda la jornada también. Impecable el estado del microestadio en el que se lo ha dejado, pero es un trabajo que viene ya de hace rato y además que es un trabajo que es coincidente con todo lo que es la gestión desde el municipio para el área de deportes. Exacto. Cosa que nosotros agradecemos, medio que somos como millones, que nos ponemos con las cámaras acá y vemos pero disfrutamos mucho de este estadio, lo disfrutamos y lo extrañamos un montón y está precioso, precioso. Se hizo, se hizo fuerte Hurlingham hoy de local, que es lo importante, ganaron todas las categorías, recién un partido muy lindo de tercera división, también 5 a 3, y el triángulo está de estreno porque también todas las categorías tuvieron ropa nueva. Yo las vi, las vi el otro día cuando vinieron a casa, yo dije, la emoción de los pibes, de las familias, de los niños, este, de verlos a todos vestidos y demás. Este, ¿Cómo fue la jornada de hoy y en cuanto que estuvieron ustedes transmitiendo desde el Instagram del, del club? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cuánta gente estuvo viendo? Bastante gente. Muchísima, ¿no es muchísima gente estuvo viendo desde el Instagram de, de la actividad del club, 60 personas por partido. Muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, como siempre digo, respetando el protocolo, ¿no? Respetar el protocolo es algo que a mí me está haciendo sentir muy orgulloso por parte del Triangulito, porque ustedes ven acá, acá no hay público, ustedes pueden panear, nada, nada, nada, en lo absoluto, solamente deportistas y las personas que tienen que ver con el deporte o en este caso con la transmisión, como tenemos acá también a los, este, a los colegas de otros canales, cosa que también nos encanta porque el futsal debe ser... Debe ser difundido con mucha fuerza. Estamos acá y estamos con unas ganas, pero yo estoy medio como paralizado de la emoción. De volver, ¿no? De volver acá este estadio que para mí es que todo lo que nosotros visitamos, lejos el mejor. Para nosotros, para los jugadores, para el público. Ya el público cuando vuelva. Acá también hay boxeo que hemos transmitido. En el programa de boxeo de primera, que siempre agradecemos. Julián con el negro Alex, el negro Alex de vuelta con Julián, recupera Parque, llega la pelota al arquero. Y estamos como en casa, ¿no? Y estamos como en casa. Me encantó el partido de la tercera, que yo los acompañé, ustedes estuvimos, ustedes estaban trabajando ahí transmitiendo y yo metí algunas cosas. Me gustó mucho la evolución que está teniendo la tercera. Los pibes son difíciles, pero cuando se ponen a jugar... Están cambiando, están madurando. Por suerte, están madurando. Y allá está el Monito. El Monito, qué jugador, por favor. Tenerlo en el club es un lujo. Es un jugador diferente. Y es una suerte tenerlo. ¿Quién está? ¿Quiénes están en la cancha? Para la gente que no conoce el triangulito, ¿quiénes son los que están jugando en este momento? Bueno, está el Monito Martínez. Está Julián Combina. Está Poroto Néstor, Néstor Ferreño. Y está Homero, que siempre tiene hinchada. Y en el arco chalo, el chalo, super chalo. Se viene el monito, la pelota que se va. El monito tiene... El monito que volvió a su casa. El monito volvió a su casa, re Guillermo García Berro a la hora de Hurling al Deportes. ¿Dónde podés ver los futsal. En la hora de Hurling Deportes a través del streaming de Facebook. ¿Cómo te lo tengo que decir? Por Dios, por Dios. Y después, también, en un rato, Federico va a agarrar la cámara y yo voy a andar diciendo saludos a, a esa gran dupla, Julián Hernández, Juan Hernández, muchas gracias. Muy, la gente es muy generosa con nosotros. ¿eh? La parte es muy, muy, muy generosa. Vuelvo a destacar el estado del estadio, ¿está? Bien, Homero, vamos, Homero, vamos, Homero. Ahí está el remate de él, pega la defensa de parque y sale sale la visita, se hace di vuelta, ahora traba, que te traba en el medio. Ya viene porotito, porotito, ahí. Vamos a meterle un poquitito de emoción. Federico le mete un poquitito de emoción. Se está buscando otras cosas acá. Mirá. Uh, muchas gracias. <risa> ¿Vos dale, dale, dale, bueno, diga, diga, diga, que la gente. Están, ¿no? La gente me escuchó P todo el día, a mí maneja manejar la cámara, yo voy a decir A mí nos me escuchó todo el día. Nos acompaña bicicletas Arben, también nos está acompañando materiales morris, atmosféricos y volquetes tiene Kinemob, Extreme, El Canancho, Frutas y Verduras. Parón 7, vestite bien, no seas aparastroso, ya te lo decimos. Pet todo el shopping de tu mascota, la goloteca, la goloteca, la goloteca, un mundo de dulzura y ATL, compra, distribuidora Vergara Bebidas en general y tu protección es meta prioridad. Lema, lema, lema, seguro. Aguas y suadas, César. En botellones, hacemos que tu idea sea camiseta y después llevamos los detalles. Y por supuesto, y por supuesto, transportes de un capo total, va cero a cero, mi amigo. Que alguien quiere saber cómo van. 0 a 0 estamos. Y no trajeron sándwiches. Es la primera vez, yo estoy, yo estoy emocionado. Estoy emocionado. Julio, te deberías sentir vergüenza. Julio sabe quién es Julio. Nunca me trajiste las empanadas Julio. Y viene la gente, viene un, viene un gurí. Viene un guricito y me trae, trae sándwiches. No puede ser. Estamos como queremos. Olvídate. Griselda Cabral dice, ¿cómo van 0 a 0? Pero ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Qué linda camiseta, che. A mí como es celeste, después de pantalón blanco meté reminiscencia de la celeste, pero es una cuestión egoísta mía. Y yo digo, bueno, ¿con quién estás junto? Con España, Uruguay con España. Dice. Con Portugal, parece. Con Portugal. Buen cierre de Poroto tan bueno estos sándwiches y si nos ponemos como los sándwiches tiramos al diablo de la transmisión y no transmitimos nada y nos cargamos es, que eso es una coca algo a ver qué pasó el monito ¿Qué el monito salvaje que bien que bien mira que bien que se posiciona muy bueno para atrás que está solo bien bien bien, bien protegida Yo tengo mía un barbijo colgado que ahora no lo estoy usando porque estoy transmitiendo. Pero tengo después un barbijo en cada bolsillo. Pues o se me rompe uno y que tengo otro. ¿Y qué pasa? Digo, llevo otro más porque me que si tiene tanta mala leche que se está todo. Bueno, buena llegada de parque, buena llegada de la visita. Se salva Urlingham y seguimos, seguimos comiendo. Ay. ¿Cómo se llama? El, el, el caballero, el dueño de este... José, José Amaya. José Amaya, un saludo a José Amaya que está acá al lado nuestro. Este, y eh, que nos está prestando el, el alargue. Y estamos y con Tiago el... Amaya también. Estamos todos. Estamos todos. Qué partidazo. Es. La verdad que son unos campeones porque nos prestan acá. Mirá, ahí está. Salude, caballero. Salude, gracias, eh. Gracias, gracias por todo lo de hoy. Toda la transmisión estuvo ahí con el palo, le agarró la mano al palo. el palo que. Es, y vos que querías por... venir de la una hasta... ¿Viste? Pero, pero... No, Vos querías yo, venir yo, de la una, yo, cuente, fui, cuente, cuente Yo cuente. fui a la casa de mi hermana y le robé plantas Eso, me dediqué a robarle plantas a mi hermana Me traje una fortuna Si tengo que ir a un vivero, iba a pagar, no sé, como dos mil pesos en plantas, más No lo dejaban jugar el monito, el monito toca para atrás, para el zurdo, el zurdo para Dylan Se escapa Dylan, saqué Arco para Parque y Mi hermana tiene una selva en la casa, viste, entonces no estoy bien yo dale, dale come, yo estoy sí. transmitiendo, comiendo, ¿qué me metes mano acá, pero Federico, ¿no? pero, pero ni al padre, respétate chico. ¡Palo! no está salvando, parker ¿Qué dice? Estuvimos todo el día el palo, ¿está bien? <risa> Lo que hicimos fue, es que... De facilité lo que yo le llamo el palo pero en realidad es una estaca para filmar y para sacar fotos es un palo telescópico muy cómodo parece que no tengas que estar con la cámara sostenida y que sea un momento que te, te pudrís estar con el celular entonces de esa forma estuvieron aguantás para transmitir todo lo que Dale, dale, dale. estos pibes que son unos santo. y la gente pudo tenerlo porque el público no puede venir ha faltado un protocolo a nuestro entender acertado y estricto el triangulito lo respetó así como parque Si se viene el protocolo del IFUR Y si no respetan el protocolo de Lifur, si Sabes lo que va a pasar <risa> No se juega Yo siempre digo Vos que tenés un club chico Y decís bueno acá salen jugadores Y tenés una escuela de fútbol ¿Por qué estás pensando? ¿Estás pensando en AFA? ¿Acá? ¿Hola? ¿Teléfono? Esto es AFA y AFA te dice que tiene un protocolo estricto, así que si vos soñás con llegar acá, esto es lo que pasa acá. Entonces anda haciéndolo en tu club también. Si vos querés que tus jugadores después piensen en algo grande de fútbol, lo grande del fútbol pasa por AFA, no pasa por otra liga. Entonces si AFA es estricta y AFA dice que las cosas son así, yo te diría como consejo, aprovechate Gaviota y seguí lo que hace AFA. ¡Muéchalo! El este triangulito sigue con suerte. La tercera tuvo suerte. La tercera tuvo suerte. La primera tuvo suerte. La... La primera tuvo suerte. Sí, no. a decir, estuve a punto de decir, pero ¿qué? No, no, le voy a decir esa palabra que usted está pensando. ¿Vos qué te di que querés engordar? No. Pelotazo. Pelotazo. Por ahora no está participando en los pelotazos la hora de hurlingham, pero puede ser. Espero que no, que no tire un pelotazo por este lado. De vuelta, quiero recordar la fecha anterior. Qué buena atención que tuvimos allá. Este, que la, con la gente de Alviar. Con la gente de Les mandamos un saludo. Si es que por ahí alguno está viendo. Les mandamos un saludo fuerte. Ojo, ojo, ojo. Bien. Bien, bien, bien Chalo, bien, bien Chalo. ¿Por qué Chalo? ¿Por qué chalo, chalo? Echalo, Chalo? ¿El Chalo? Dale. Bien Alex, bien Alex Bien Julián, abrí Abrí Qué bien que juegan, qué bien que juegan los dos Qué bien que juegan los dos Felicitaciones a los dos equipos Porque ustedes están viendo futsal puro No pulvito, acá Hay juego recién la primera falta Toque, va y viene y precisión y entrenamiento Y estrategia y gestos técnicos Todos pensados de los dos equipos Me encanta esto, me encanta Basta, basta de... Basta de, la, basta de la bolude de pegarse yo me acuerdo, y de arriba el fútbol que juega, ¿viste? Yo me acuerdo de la misma posición, un gol del Negro Alex. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Mm -hmm. Y del Negro Alex estamos acá con el número 5. A ver. Y si la mete cruzada el segundo palo, como me encanta Negrito. ¿eh? Yo cuando digo algo, lo dejo, mirá, no, no, no hablo más. No. Va, negro, va el Negro, va el Negro. Ah, no, va Julián pega la barrera y corner. y entonces el otro asqueroso y empiezo para que te traje <risa> empieza a verduguear y le dice para que te traje primero lo ensalza viste después lo hunde le tira trapo y le, pone, y le pone diario encima se viene el par que tiene una tiene el número 3 veloz Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Como siempre les digo, ay, no hay que pasar link, metete en la hora de Hurlingan Deportes. Qué uh, uh, uh, uh, suerte que tuvimos, pasó a centímetros del palo, del palo izquierdo del arco. Eh... La hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. ¿Por qué? Porque como estoy transmitiendo en vivo, es lo primero que aparece en la página. ¡Falta tiro libre! Es lo primero que aparece en la página. No necesitas ni pasarle el link. ¿Le mandamos un saludo muy ¿A grande a Nove de Productos S&F? Le, le mandamos 9 de Productos S&F. Es la calidad del producto y la calidad del servicio. Campeona total y además toda la parte de sanitización. Cuando salimos de excursión con la hora de Hurlingham, le corresponde a ella que lo prepara que lo deja impecable y además tienen un local ahí en Bustamante y me olvidé la, di la dirección <risa> me olvidé la dirección terrible porque no lo tengo acá ¡Qué desastre productos SF mire, ya mañana, mañana mañana el lunes, sí, mañana en el programa ya le voy a decir pero es una capa está en la página de internet también Ahí ella va a decir la dirección de dónde pasame, está. Pasame la dirección, dale. Dale, no, así yo lo digo. Me encanta, me encanta porque en el local está perfecto. Todo 10 puntos, todo perfecto. Pero como hace ella y le gusta laburar bien, y la gente que labura bien, le va bien. No hay con qué darle. Eso es así. Y Federico se mira, mira a Federico. Yo trabajo y él acodado. Pero, de, por favor, es un abuso de, de hijo a padre. Mi padre. Mirá, ojo, codeta. Guarda, guarda. Bien, bien, Chalo, achicando. Y ahí te pasó la dirección donde tienen que buscar los productos SIF. Están en Bolívar 2591, casi Bustamante. Bolívar 2591, casi Bustamante. Te dije, Bolívar 2591, casi Bustamante. Porque no sé, por ahí me olvidé. Productos SIF, campeones, campeona, campeona. ¡No! Mira lo que es esto, mira lo que es esto. Mira el futsal, mira cómo se mueve. ¡Ay, mamá! Qué lindo partido, mira. Bien bien bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Ojo. O está Chile, super Chile, lo marcó de atrás. Yo lo quiero escuchar al Chile hablar, cuando empieza a hacerle la cabeza y lo vuelve loco, le mete 350 palabras por, por minuto. 0 a 0 Tomás Golpe con Antobán. Es el papá de la muralla. capo total la muralla, un capo. Buena gente, buena gente. Sentite orgulloso del hijo que tenés. Leo, vos me dice, por supuesto, 0 a 0 por ahora. El partido de ida y vuelta. No se perdona ningún altísimo nivel de juego. Muy bien, muy bien. Muy buen nivel de futsal, la verdad, nos encanta. Nos encanta, somos la hora de Hurlingham Deportes, somos Hurlingham, nos encanta expandir, llevar Hurlingham para todos lados y como siempre te decimos en este momento, barbijo papá, mamá, para los dos, barbijo, distancia, dos metros, lavate la mano, sanitis, date, mirá que esto no es joda, porque el que, el que no se cuida, yo te aviso, es como si jugara en, a la ruleta rusa y no hay que jugar a la ruleta rusa, porque eso está mal, es contraproducente. Hay que cuidarse, cuidarse mucho y para poder disfrutar con la familia, con todo el mundo. Y también disfrutar del futsal, o del deporte que a vos te gusta. Hace un rato también estuvimos y vimos gente de handball, de Hurlingham, del estadio. Gente que le tenemos un cariño terrible y que también nos extrañamos. Es una actividad que por ahora no arranca veremos qué pasa más adelante porque he dicho, este jode va y viene va y viene un día un día son, un día no se enferma nadie otro día se enferman 10.000, mil esto es así y nosotros tenemos que estar como soldaditos y diciendo che, qué se necesita nosotros que te cuide, listo nos cuidamos juntos no hay discusión que no te juntes listo no te juntás. qué bien qué bueno qué bueno qué bueno hey, qué mío que estés teniendo como juega, por favor, impresionante. Ahí está el monito. Ah, el 12 es el monito. Es un el tipo la hace simple. El monito siempre la hace simple. Toma la pelota, se va a marcar, te la tira encima, te la rebota y él se queda con la salida de banda, como lo está haciendo ahora que es el número 12, jugador de la selección argentina universitaria. Hace un tiempo atrás le hizo un gol a Brasil impresionante, impresionante, está en Facebook, está en Youtube, perdón vamos los pibes de Triángulo, dice Fede Medina, pero por supuesto Fede, por supuesto que sigue vamos los pibes de Triángulo, de todo acá estoy, acá estoy ah. acá está Federico, está vagando, sigue charlando él le da, le da la lengua, yo voy a entrar, le voy a tirar así, matamosca a todo así trabaja el pibe, un poco no hace trabajar, no te da vergüenza ando okay. buscame ah. ah. sí, no, a tirar más sándwiches amigo no bonito! Monito. el monito lo buscaba a Homero Está bien, Urlingan. Lindo partido, 0 a 0. Muy buen partido. Esto es futsal, señores. Esto es futsal, señores. ¿Ustedes querían ver futsal? Porque por ahí te dicen, sí, vamos a jugar futsal. Y si repito nos Y nada que ver. Esto no es así. Es técnica, es precisión. Cada día está más técnico el futsal. Cada día hay más tiempo de juego y menos faltas. Hace cuatro años empezamos a transmitir. Algunos partidos no, ya, juegan bien y otros no, ya, ya, ya. eran una guerra gaucha. Ahora... Ahora no, ahora hay más juego. Mira, mira, mira, mira, mira. Muy bien pensada. Muy bien pensada. Una pelota que prueba el monito, que la tira, la fondea. Así como Punta. volvió el monito, ¿saben quién volvió a Burlingame? Filmalo si querés. Ramiro Bigliatti con el número 6 acá. El que va, el que va ahí. Oh, el monito. Perdido. ¡Bien bonito! Bien, ¿Qué vamos, es vamos, vamos, vamos que ¿Qué peso? Peso? ¿Qué ¿Qué va, vamos que va. ¿Qué ¿Qué va? ¿Qué ¿Qué va? ¿Qué ¿Qué es el monito generó todo eso. Por eso ese nene ha jugado en la selección argentina universitaria. Por eso ese nene le metió un gol a Brasil que todavía están llorando. Y lo tenés acá en Urlingan y lo disfrutás. Y lo vas a disfrutar. Después le está hablando y le decís, mira, el asado lo pagamos entre todos. Si no vas a poner plata, no vas a comer carne le dicen es la charla que yo estimo que dice, no le va a decir otra cosa no, hoy no pude ver no pude observarlo de cerca los jueces no sé si vinieron maquillados cosa que me tiene preocupado por el tema del brillo de la piel ¿Qué pasó. No puede, no puede. Tiro libre para Urlingan y sí, diga voy. quién auspicia este tiro libre rápidamente. Vamos, vamos. La goteca, vamos! un mundo de dulzura. Shop, <ríe> el shopping de tu mascota para un 7, varios 7, pero no andé como un zaparrastro. y vestiste bien, por favor. móvil. también. Bicicletas Arben y materiales Morris atmosféricos. El dado y el carancho, ya Telecomplak y distribuidora Vergara y Lema, Lema, Lema, Lema. Le, le, le. Seguros transportes amables. Aguas y sodas esas, me voy a calmar un poquito, para bajar la ansiedad. Vamos a ver, yo quiero un gol. Compre sí, un del gol. Facu Martínez estamos hablando. Un gol. Acá, eh. Lindas jugadas, yo, vamos de vuelta. ¿Están hablando de Facu Martínez? No, estamos hablando de, de Domingo Faustino-Sarmiento. Linda, ah. li <risa> Linda oportunidad de gol tiene Burlingame para abrir el marcador. Estamos de local, estamos en nuestra casa. Qué linda que estoy en esta casa, o sea, como le extrañaba, pero me iba a poner a llorar, cuando yo entré acá, digo, ¿qué hago? Mi control decimos, a ver, a ver, va, va, va, va, va, va, va, ¿Toca va, va, para Alex? va, va, uh. oh, Está bien, va, va, va, bien va, va, va, va, parque, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, Citen al cite Magia, dice. Citen al Magia. Este es alguien, escúchame. No me, ven, no me vengan a vender cualquier cosa. No me vengan a vender cualquier cosa. A ver, la tema parque juega bien, traslada bien a pelota. A ver qué están haciendo la ¿Sí? Jugó en Parque, jugó en Newberry. Jugó en Numblán. Y ahora volvió, volvió a su casa, volvió a Hurlingham. Estamos hablando, sí, de Facu Martínez. Estamos hablando de Facu Martínez que juega en Hurlingham Ni en Urlingam ni en Urlingham, en Urlingam. Somos todos localistas, tenés que ser localista cara de perro, comprá todos tus negocios, una cantidad impresionante de personas, ¿qué pasa? Están todos trastornados, no tienen otra cosa que ver y van a ver la hora de Hurlingham. Deportes a través del streaming de Facebook. Los felicito. Muchísimas gracias. Pero escúcheme una cosa, vamos a hablar en serio. Hay que comprar en los negocios de cercanía. Comprar en Hurlingham, cara de perro. Si yo soy de Urling. And, compro en Hurlingham, ¿y qué? ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema? Porque si no te va a pasar con... ¡Upa! ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cierre, cierre. Golazo. Golazo. Muy bien definido. Con frialdad total por parte de... Abre el del... marcador, la visita. Abre el marcador, parque. Gana parque 1 a 0. Y lo estás viendo por la hora de Burlingame. Lo estás viendo por la hora de Burlingame. Vamos arriba, triangulito. No pasa nada. Recién comenzó apenas... ¿Cuántos faltan? Cinco minutos. Qué rápido que pasa el tiempo. Faltan cinco minutos para terminar el primer tiempo. recupera. Abrila. abre. El monito. Oh, lo tenés que agarrar al monito para sacar la pelota. Este juega bien también. Muy bueno, muy bueno. Mirá, mirá eso. Mirá. ¿Qué pasó? Tiro libre, y tiro libre para y empi Empiezan con el grito típico ese que me encanta de la el la cancha. ¡Ey! ¡Qué cobré, juegue! ¡Qué está cobrando! Eh, pero si no la viste, pero que eh, Mucha juez. gente Mucho de juez. parque que nos está viendo. Muchas gracias. Muchas eh. gracias. Muchas gracias. Este, la verdad que la, la definió muy bien, con una frialdad total frente al arquero. Muy bueno, muy bueno. ¡Opa! Le pegó Facu Martínez por arriba. Porque Facu Martínez a mí me debe 30 goles, en realidad me debía de antes, durante los Amistosos hizo dos. quedamos en 28, después me dijeron arranca todo de cero, bueno... ¿Y qué le va a hacer? Nosotros transmitimos de esta forma, es ¿eh? como nos sale, como nos gusta. Lo hacemos en forma diferente, lo hacemos a propósito, lo hacemos así mal, a propósito. ¿Se dan cuenta? Y encima, que lo hacemos mal y a propósito ustedes no ven. La gente está trastornada. ¿Qué le va a hacer? A ver, tira la pelota hacia arriba, vamos arriba, tiene grito, la recupera, la baja, muy bien, se la lleva. Con falta intenta parque, pero no puede, la domina, la asegura, está viendo, la abre hacia atrás, el monito la tiene, la va a cruzar. La cruza de vuelta, se miran, están estudiando por dónde romper esta muralla y siguen estudiando. Rebota no, la pelota y la saque lateral. La pelota se fue allá. Se fue a la otra cancha. Federico se fue a buscar la pelota. A ver, ¿van los pibes? Se fue del otro lado. Del otro lado allá. No, ya o está. No, no, no, está ya apareció la pelota. Apareció la pelota. Pensábamos que se había ido se había a ido. las canchas laterales de aquel lado, claro, que a la resta. pero no. Ya apareció la pelota. Al Llega la pelota Chalo Sale Burlingham desde abajo Con el Tate Con el monito De vuelta con Tate Se viene Parque Está mucho mejor la visita En este momento del partido Faltando cuatro minutos Para terminar el primer tiempo Vamos a ver si reacciona el local Si reacciona el deportivo Burlingham Mirá Lee, lee ahí, ¿qué pasa ahí? Que viva el deporte, nos vemos en otra transmisión de boxeo. Saludos desde 6 a Palacio Palacio Grande. Un abrazo, un beso, esperamos. Dale Julián, vale, Julián, a ver, a ver, a ver, a ver, a el arquero, el arquero sacando... Era buena, era buena Julián. Me cuesta decir esa frase porque acá alguien puso Toto no sé qué, dale el tricolor. A mí me cuesta decir esa frase, pues yo, soy, pues yo soy carbonero, entonces hacerme decir, dale tricolor, me pone medio, ¿cómo explicártelo? Como que me voy a enfermar. Se sí, venía sí, sí. a Parque y la respuesta de Chalo. Bueno, igual ellos están haciendo circular la pelota porque tampoco le es fácil entrar. Dentro y el triangulito está muy adelantado. Está marcando lo encimado, ¿ves? Vamos a ver qué pasa acá. Buena triangulación de Parque se viene y se salva Urlinga. Se Buena jugada de Parque, la verdad. Buen futsal. Salieron. Nos gusta, nos gusta. Salieron de tres y llegaron al área. Muy bien. Pide tiempo el técnico de Urlinga y diga. Cuando pide tiempo, ¿qué pasa? ¿Cuándo pide tiempo? Entonces nosotros empezamos ATL, compra construcción en seco con certificación europea, aguas y sodas, césar, botellones de agua y demás al 1562684642 distribuidora Vergara, bebidas en general en Avenida Vergara 461420 hacemos que tu idea sea camiseta, Badín, transportes amables gracias amables, transportes amables la seguridad y responsabilidad 1531064493 tu protección es nuestra PBA, Lema Seguro, yo te desafío a que vos lo llames a Lema y compare lo que ¿Estás pagando por el seguro? Mirá que los precios son un chicle. Atmosféricos y volquetes celdados. 30 años de servicio. Materiales morres. Todo para la construcción. Ventas por mayor y menor local adherido al plan Procrear. Bicicletas Arben. Villegas 2976 a tres cuadras de la Z Si no sabés que la Z no soy de Urlingan, fuiste entonces. Kinemove. Evolucionamos para brindarte un mejor servicio. Centro de Kinesiología y Terapia Física. Trabaja muy, pero muy bien. extremes es el lugar para ir al gimnasio. Padilla 74T6. Villegas 2267. Frutas y verduras, el carancho, la goloteca, un mundo de dulzura, pet shop, el shopping de tu mascota y balón 7. Escúchame, tu vieja me está mandando un mensaje, te, me dice que te diga sí. que por favor te vistas bien. Andaba balón 7, en jaburiche 1165. Por favor, hacelo. Hacelo ya. Él sigue el partido y terminaron los, los chivos. La hora de chivera, la hora de chivera ya pasó. Son todos. Proyectos productivos de Urmigan que acompañan esta transmisión y que también nos acompañan todos los días en el programa en vivo que hacemos, que es una, digamos un muestreo de contenido. El local, noticiero, noticiero, el noticiero. Este, y nos acompañan una troja de gente que son todos proyectos de acá. Ay, Julián, casi le quedaba. Vamos, vamos, el triángulo, vamos a ver si se puede. Matías Barrios nos está viendo abrazo grande para los dos, pero por supuesto Matías Un abrazo gigantesco para vos ¿eh? Gigantesco para vos, para toda tu familia Desde Villar nos ve ¿Dónde queda Villar? La verdad que no sabemos Estamos Muy lejos. Pero desde, desde ese lugar muy lejos Que uno dice Viene la muralla de Barrios Para jugar el triangulito Es una cosa que uno lo emociona Mira el monito, míralo. Dale, dale, dale. Vamos. Hasta ahí va, hasta ahí toma. Pau Gese dice, te invitamos a que conozcas el sexto gol, un deporte argentino. Lo jugamos las chicas. En Club Parque, por supuesto, en Club Parque. Vayan a ver sexto gol, aprendan a ver qué es ese deporte, que si lo están proponiendo. Y si hay gente que se engancha, debe estar buenísimo para jugarlo y para disfrutarlo como cualquier deporte. Gracias por mi información, Pau. El 9 la tiene Clarita, se siente con confianza para llevarla ahí contra la línea. y La cosa es que Parque está ganando 1 a 0 y falta... Se fue tiempo volando el Sí, ¿Se fue el sí o, o, o, es, o es que hace un año no, no claro, estamos transmitiendo y se nos va. Claro, se nos va el tiempo, un placer. No, Quedan favor. 50 segundos para terminar el primer tiempo, gana la visita 1 a 0. Ahí lo tiene Monito. Se juega. A ver, a ver, a ver, a ver. Falta. Hermoso partido. El Tano. El Tano. Otro que tiene experiencia jugado en Europa. Por todos lados, el número 9 de Triangulito. 30. 30 segundos. Se viene Homero. Se viene Parque, al segundo, y Chalo que saca, saca Chalo, 10, 15 segundos. A ver qué va a pasar. Uy, cómo salió, uy, cómo salió Parque, y Muy bien, Chalo. Chalo. Se viene y terminó el primer tiempo, terminó el primer tiempo, ahora volvemos en un ratito, gana Parque 1 a 0. En cinco minutos, te lo recontrajuro que volvemos en este mismo lugar. Te lo explico, hacemos dos videos, el primero y el segundo tiempo, pero acá, en la hora de publicar deportes en Facebook, cinco minutos y vas a ver el, y vas a ver, obviamente, el segundo tiempo.